Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y tenemos hoy un sorteo, hoy es domingo 20 del de 12 del 20, ¿bien? O sea, tenemos un sorteito por dos packs de tres cajillas, cajillas grandes, claro que sí Así que, bueno, les agradezco en principio a todos, a todos, a todos los que han eh, escrito comentarios en mi video Bueno, ahí, por ejemplo, el chabón pone Parca 2015 Cabalés, eh, Camacho, Chávez, no sé qué, que ponga pan. Algunos ponen los nicks y otros ponen mensajes más. Eh, más lindos, podríamos decir. Nando, si ves este mensaje escribe en Instagram, hago un par de cosas buenas y te das maña con la tecnología, por ahí te sirve. Buenísimo, gracias. Mira, le pongo en directo ahí, Juan Ayala. Gracias, brother. ¿Qué eh, ¿Qué más? Mucha suerte en esta nueva etapa para encarnando Buenas, hay un no sé qué Bueno, ok Nando, mucha suerte en el futuro Bueno, hace un montón de mensajes eh, Tipo de aliento y esas cosas Que me encanta, está buenísimo Lo disfruto muchísimo Así que bueno chicos, vamos a hacer el sorteo De las eh, Tres cajitas en primero ahí En principio, digamos, ¿no? ahí pa. Copiamos eh, Perdón, ahí Vamos a hacer una cosa Ahí Borramos absolutamente todo, ponemos control B, copiamos, pum, agarrar comentarios, ahí va Sorteo de cajas, eh, número de premios 1, número de suplentes 1, bien, vamos, 3, 2, 1, go, al toque ahí Agustín Kirkorowicz, Genio, eh, Nick Agustín, guión bajo 16, Cero me gusta pero apoyenlo por Agustín. Apoyen ahí a Agustín. Lo que juega. Bueno, primera. Pa, eh, primera ¿cómo Primero pack va para el señor Agustín. Eh, guión bajo 16. Sortear de nuevo. Vamos a poner eh, segundo. Elegir ganador para el segundo pack. Bien. 3, 2, 1, ¡GO! 6 uh, eh, Neldo. Comentario, se te va a extrañar toda la suerte. Nick Zaineldo, ah, perfecto. Suplente Shartan, 2017 Watt, es bien entendido, te mereces un break mínimo hasta el 30 de diciembre. Así pasas la Navidad con tu familia y seres queridos. Un abrazo y que estés bien. Nick es Shartik-7W7. Bueno, muchas gracias al señor Shartan, gracias a Zaineldo. Gracias a todos ustedes chicos, en serio de verdad Porque han estado uh, ¿Qué más puedo decir? Nada. Eso, en serio De verdad, posta aposta. Les va a estar Llegando en breve sus eh, Tres cajitas para cada uno Cajas grandes, así que bueno Les deseo Felicidad Amor, paz y justicia ¿eh? Traten de hacer lo mejor Que pueden en la vida, siempre Es así. Un besito gigante Cuídense y nos veremos En la próxima Eu tchau!